aproxima un objeto a gran velocidad a la tierra este objeto se le ha denominado hulk como el superhéroe de los cómics debido a su color y a su gran tamaño el tamaño que ha cogido es superior al de júpiter pero ¿qué es exactamente lo que se aproxima a la tierra o realmente no se aproxima a la tierra pues bien amigos, si quieres saber más sobre este tema, no te vayas, quédate aquí con nosotros. hola amigos y bienvenidos una vez más en busca de la verdad gracias por visitar mi canal periódicamente a los nuevos sed bienvenidos ya sabéis suscribiros y si os gustan estos vídeos compartirlos pero vamos directamente a lo que nos atañe a este objeto que se aproxima a gran velocidad en dirección a la tierra este objeto tiene 300.000 kilómetros de diámetro. Conocemos el diámetro de Júpiter, que son unos 300.000 kilómetros. Y para que nos hagamos una idea, sabemos que la Tierra tiene 40.000 kilómetros de diámetro, con lo cual Júpiter tiene 136.000 kilómetros de diámetro. Hay una importante diferencia entre Júpiter y la Tierra, pero es que este objeto casi triplica lo que sería júpiter pues bueno este objeto se llama c 2017 s3 pan Stars y se observó por primera vez el 23 de septiembre del año 2017 pero yo ahora os lanzo una pregunta a vosotros porque si se detecta el día 23 de septiembre del año 2017 y estamos en julio de 2018 pues esto salta ahora a la noticia es decir que casi un año después pues nos informan de que un objeto viene rumbo de colisión a la tierra pues bueno esto no es del todo así lo que nosotros podemos observar de este objeto del c 2017 s3 pues bueno, es un cometa. Es un cometa que en cuestión de horas, eh, lo que sería su coma, que es esa cola que tienen todos los cometas, pasó de ser de 150.000 kilómetros a 300.000 kilómetros. Y su luminosidad se multiplicó por 16 lo que sí es cierto es que es tres veces júpiter casi más o menos un poquito menos pero casi tres veces el diámetro de júpiter pero lo que es tres veces el diámetro de júpiter son los gases el hielo que está desprendiendo es decir que lo que sería la parte rocosa de este objeto pues no mide más de mil metros aproximadamente o sea sería un kilómetro lo más curioso es que se está diciendo si es nibiru que viene a impactar la tierra pues bueno ni tan siquiera se va a aproximar a la tierra en todo caso se podría aproximar un poquito más a las órbitas de mercurio por ejemplo ahí sí que se podría pues aproximar un poquito es más estaría a una distancia del 75% del sol es decir si es una unidad astronómica de aquí al sol pues prácticamente sería pues algo muy parecido su máxima aproximación con nosotros ocurrirá el 7 de agosto a una distancia equivalente pues eso del 75% de la distancia que nos separa del sol la actividad del cometa empezó muy pronto a principios de este mes de julio y de una forma sorprendente e intensa. Pero esto es porque recibe los rayos del sol. Y como he dicho al principio, su coma pasó de 150.000 kilómetros a 300.000 kilómetros. Pero es que la luminosidad se llegó a multiplicar por 16. Pues esta actividad tan intensa puede que provoque que Hulk no llegue entero a su zona de máxima proximidad al sol. A mediados del mes de agosto y nos quedaremos sin ese maravilloso espectáculo es posible que dejemos de verlo pues en cuestión de unas horas se podrá ver a simple vista incluso yo os recomiendo que si tenéis un buen telescopio pues aquí en españa lo podremos ver durante la noche porque veremos un objeto muy brillante que estará en el cielo la trayectoria del cometa incide perpendicularmente sobre el plano de la elíptica y lo atravesará por el interior de la órbita de mercurio si sobrevive saldrá de la órbita de mercurio y de la de venus y volverá otra vez hacia el espacio profundo pues bueno no hay riesgo de colisión con nuestro planeta porque como he dicho no se aproximará a nosotros pues bien amigos, como acabáis de ver en el vídeo, pues no viene ningún planeta, no viene nada a impactar, a colisionar la Tierra. En todo caso, pasaría más cerca de la órbita de la órbita de Mercurio, tampoco quiere decir que vaya a impactar Mercurio. Como he dicho, este objeto pues tiene un diámetro de 300.000 kilómetros y sería casi tres veces superior a Júpiter. Pues bueno, no es que su masa rocosa tenga ese diámetro, no, simplemente el hielo, pues que está desprendiendo un montón de gases, porque se está aproximando al Sol. Pero yo quería lanzaros una serie de preguntas, y veréis por qué. Sabemos que Zecaria Sitchin lanzó pues, una serie de obras literarias donde destripó por completo algo tan bonito como es el mundo de los sumerios y todas sus creencias, sus liturgias, sus dioses, sus costumbres... Pues bueno, lo destrozó absolutamente por completo. Luego han venido diferentes autores a la saga detrás de Zecaria Sitchin y han hecho pues, prácticamente lo mismo. Esto desvirtúa por completo el tema del fenómeno ovni, el tema del misterio, lo desvirtúa por completo. Esto no es nada más y nada menos que el inicio de la ciencia ficción o sensacionalismo dentro de lo que sería pues, la investigación ufológica. Pero yo os pregunto ahora una serie de cosas que por favor os pediría que aquí debajo me contestéis y en los próximos vídeos leeremos todas estas preguntas y todas estas respuestas que también vais a dar vosotros mismos porque siempre tiene que haber un mensaje alarmista catastrofista algo que viene a destruirnos el apocalipsis se acaba el mundo ¿Por qué tampoco apreciamos el valor de nuestro planeta de nuestra tierra de nuestras vidas o simplemente vemos que todo está tan negro y es todo tan feo y tan malo pues que lo mejor sería que oye, viniese un cometa, un asteroide, un planeta y nos impactara estas es son la pregu las preguntas que quiero lanzaros a vosotros y que amablemente me gustaría que contestarais aquí debajo pero vamos a seguir con esto porque todo esto es muy curioso como por ejemplo Cecarea Siching, como decía pues este señor pues hizo, pues bueno, metió una serie de ingredientes en una coctelera y lo agitó y luego nos sirvió a todos. Pero es algo que esto hay que comprobarlo, es decir, antiguamente cuando salían estas obras literarias al mercado, pues bueno, causaban pues, verdadera admiración, eran prácticamente bestsellers porque eran unos libros que se vendían muchísimo, porque tocaba ciertos puntos como ciertas películas tocaba pues algunos mecanismos por llamarlo de alguna manera pues que despertaban en el ser humano pues un gran interés por todas estas culturas y por todos estos temas relacionados con los ovnis extraterrestres etcétera esto desvirtúa muchísimo la realidad porque veréis una cosa en las tablillas sumerias no se habla de Nibiru ni que impacte la tierra ni que haya pues un planeta con una órbita elíptica de 3000 años y que cada vez que pasa por aquí, pues causa problemas gravitacionales o que incluso amenaza impactar la Tierra debido a la proximidad con la que llega este planeta. Pues bueno, esto no es realidad. Esto no tiene nada que ver con las tablillas. En las tablillas se hablan, pues fijaos, 60.000 tablillas sumerias, que nos hablan, pues bueno, desde temas de economía, desde temas litúrgicos, desde cartas, hay cartas, Hay, de hecho hay una serie de cartas muy curiosas, que es un señor que le envía pues, un cargamento de trigo a otro señor que está en otra ciudad. Y esto, pues bueno, en las tablillas pues lo escribían. Le decían, oye, fulanito, te envío pues 70 burros cargados de trigo. Devuélveme tú los burros cargados con sal, por ejemplo. no Y esto es lo que pone también en las tablillas. Hay un gran desconocimiento sobre todo esto. Y se está fusionando la ciencia ficción con la realidad. Así que... Ni viene un planeta a impactarnos, ni es tan siquiera Nibiru, porque además Nibiru no es ningún planeta que esté orbitando En algunos textos habla de una alineación planetaria y en otros textos habla incluso de uno u otro planeta Que no tiene nada que ver con que vengan a, a, bueno, a impactarnos Luego todo esto se ha mezclado con el mundo de los Anunnakis, con el mundo de los reptilianos y llega un momento que vosotros mismos me habéis preguntado por correo incluso en algunas redes sociales, en Facebook, por ejemplo me habéis preguntado, Rafa, ¿es verdad que viene un planeta a impactarnos? Pues bueno, según los datos oficiales que tenemos o los datos que manejamos pues la verdad es que no, no nos va a impactar nada Si queremos entrar en el mundo de la conspiranoia pues sería muy fácil decir sí y ganamos, pues bueno, aquí suscriptores, adeptos, visualizaciones, pero bueno, yo creo que hay que ganar visualizaciones, o bueno, como queramos llamarle, pues con toda la información buena que se nos esté dando, simple y llanamente. Así que siento mucho deciros que el increíble Hulk es un cometa que su masa su masa real es muy pequeñita no tiene más de dos o trescientos metros o quizá llegará a mil metros pero no tiene más de esa masa y lo que está soltando al espacio pues son gases y que sí, que ha aumentado considerablemente pero ya está, simplemente con lo cual a los mensajes apocalípticos los mensajes de destrucción de la Tierra tomémosnos el tema este con mucha calma ...porque en realidad viene un verano por delante... ...y tenemos que disfrutar, sobre todo aquí en Europa... ...en el hemisferio norte, pues viene verano, viene... ...bueno, pues estamos aquí... ...y que no va a ocurrir nada de lo que se está mencionando por ahí... ...y es una lástima, y esto ya lo digo como opinión personal... ...es una lástima que se esté desvirtuando tanto... ...el fenómeno ovni... ...sí, porque hay mucha gente, hay unos grandes sectores que están investigando este fenómeno, están investigando el fenómeno OVNI desde hace más de 30 y 40 años, personas ya mayores de avanzada edad, otros no somos tan mayores, pero hay un gran sector de personas que estamos estudiando este tema y esto por la realidad es que está desvirtuando todo este tema. Así que chicos, yo os agradecería por favor que escribierais aquí debajo lo que pensáis lo que opináis sea pues a favor de lo que he dicho o, o en contra, no hay ningún problema siempre y cuando se hable con respeto, por supuesto, todas las opiniones son válidas pero como decía aquel, quizá yo esté equivocado, que sí incluso puede ser lo más probable pero es lo que yo he podido estudiar y lo que vosotros me habéis preguntado así que chicos, muchas gracias por estar aquí y ya sabéis, bienvenidos a los nuevos si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo, no cuesta nada. Chicos, muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.